Ah, vale. vale. Vale, muy bien, pues vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Eh, vamos a hacer una pequeña presentación al principio por los que sois nuevos, hay algunos nuevos aquí, muy rápido, y luego vamos a al tema. Pero antes de nada, ya que tengo vuestra atención, en el momento que os queréis marchar, me avisáis a mí y os enseño cuál es la puerta, porque esta, esta principal se va a cerrar. Y hay otra por el otro sitio para que no os perdáis, que es súper fácil perderse en este vídeo, ¿vale? Simplemente es esto. Si nos vamos todos a la vez, genial, pero si os queréis, cuando os queráis ir, avisáis y os, os digo dónde es, ¿vale? Eh, vale, aparte de eso, vamos a ello. Pues os cuento un poco de qué va. Esto que hacemos aquí. Vale, es aquí. Cuando tiemblas, por algo? Sí, que es activado. Vale. Bueno, por pues si no sabéis qué hacéis aquí, esto es una Meetup de Wordpress local, lo que quiere decir que es un evento relacionado con Wordpress que se hace a nivel local, nosotros en Barcelona, pero en cada municipio que quiera hacerlo de España y del mundo puede haber una y la idea es divulgar sobre Wordpress o relacionados para la gente del sitio donde montas la Meetup, en este caso nosotros en Barcelona y alrededores, también tenéis granollers o tenéis tarrasa, y eso es lo que hemos venido aquí. Entonces, ¿de qué se habla en una mitad local? Pues evidentemente de Wordpress, es lo principal, pero hablamos de cualquier cosa que pueda estar relacionada con la creación de webs en Wordpress. Puede ser contenidos, puede ser traducción, diseño, evidentemente desarrollo, puede ser SEO de la propia comunidad, también hablamos a veces, pero bueno, en cualquier caso que esté linkado con Wordpress donde podéis ver las meetups, además de venir aquí y apuntaros en meetup, después las grabamos y las subimos a YouTube. Eh, podéis ver las meetups anteriores, al menos las online, no sé si todas, pero bueno, en YouTube, las que fueron... Eh, ¿Ya están todas? Pues están todas. Antes de hacer, bueno, durante la, lo peor de la pandemia las hacíamos online. Y también podéis ver algunas en WordPress TV. La idea es que a partir de ahora todas se verán en WordPress TV. ¿vale? En WordPress TV es una plataforma de WordPress en la que podéis ver todos los eventos de meetups, workshops y charlas que se han dado o al menos todos los que los miembros de la comunidad hayan subido y a partir de ahora sobre todo podéis verlas todas en nuestra web, ¿vale? Que este es el dominio. Os cansaréis en esta charla de, de verlo. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién hace la de Barcelona? La hacemos a estas cuatro personas. Hoy una de ellas no está por motivos personales. Nos tenéis a nosotros tres. Os digo quiénes somos. Eh, el primero que tenemos es Juanca Díaz, lo tengo aquí a mi izquierda, que además de preparar todo el tema de, de sonido, pues es programador frontend. No sé si te quieres presentar tú. No, ya se, ya se, ya se, ya se. Estupendo. Eh, tenemos a José Conti, que también está aquí a mi izquierda. Él es programador de WordPress y BookCommerce. Y luego estoy yo, que soy la diseñadora del grupo. Por eso siempre me gusta saber si hay alguien que no sea desarrollador aquí para sentirme un poco acompañada. Nos bueno, os podéis cotillar en las redes sociales si queréis y buscarnos. ¿Cómo se monta un evento de este tipo cuando no tienes dinero, ni lo recibes, ni lo puedes dar, porque todo esto es en el lucro y somos súper voluntarios? Bueno, pues a través de patrocinadores. Adelante, adelante. En este caso, a día de hoy, los que nos patrocinan son, por un lado, Cytron, que son los que nos pagan las empanadillas y la bebida que tendremos al final. Y durante los próximos tres meses, la propia comunidad de WordPress, el WordPress Community Support, creo que es... Bueno, es una parte de, de Wordpress que se dedica a dar ayuda a las comunidades que se ven como nosotros, que no pueden conseguir un sitio ni patrocinado ni cedido, pues durante un tiempo puntual te, te pagan un sitio que tú, que tú consideres o que, o que creas que está bien. Y esta mitad en concreto, pues no la pagan desde el propio Wordpress. Esto es lo que vamos a hablar hoy y la charla el mes que viene en noviembre la dará Juanca. Como estamos en tiempos inestables durante, para el sitio y demás, estamos nosotros asumiendo un poco la carga de dar la charla para no hacerle un feo a otras personas que se tengan que involucrar y decirles no, no sabemos dónde va a ser o lo que sea. ¿vale? Entonces, por eso ahora nosotros estamos asumiendo esta parte. Normalmente no es así. Normalmente las charlas o las actividades o lo que sea, las puede dar cualquier persona. Esto en la nueva web lo explicaremos. Pero bueno, por ahora es un estado de excepción y por eso nos encargamos nosotros, ¿vale? Más adelante, si no seguís o Mierros de la mitad, os llegará el aviso de que irá la charla de desarrollo, no será de Hola, diseño. Un pequeño... ¿Sí? ¿La tienes? Pues cuenta, cuenta. A ver, la charla será sobre hacer copias de seguridad de WordPress, en principio centrado en el plugin de Duplicator, pero bueno, veremos un poco la teoría de qué son las copias de seguridad, las cosas a tener en cuenta... Y haremos una demo con duplicator, pero podría ser extensible a cualquier otro, ¿vale? Eso muy importantes las copias en seguridad. Eh, muy bien, vale, os queremos recordar que todo lo que pasa aquí, como decimos, somos voluntarios, entonces eh, las mitas son en beneficio de la comunidad en general. Todo lo que se hace aquí se supone que es para que la gente aprenda, participe y bla, bla, bla, y no es en beneficio de nadie en concreto ni para vender el libro de nadie, ¿vale? Esto es... ...lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, ahora sí, vamos con la charla, os vamos a enseñar eh, la nueva web... ...que estamos creando todavía, eh, que hacía mucha falta... ...porque si alguno de vosotros vio la anterior... Bueno, la, la, la van a ver, la van a ver. Sí, la tenéis, vale, pues la vais a ver si no la habéis visto... ...bueno, yo diría que es más un blog, ni venido arriba, es un blog... Y le hacía falta un poco de. Ya, ya no solo por el aspecto, sino un poco por la información y la actualización. Así que, bueno, toda nuestra. no sé, mejor intención, recordamos que somos voluntarios. Y aquí. Uh, ah, vale, os voy a contar un poco cómo vamos a distribuir la charla. Yo os voy a hablar de los contenidos y el diseño, si, por pues, si nos parecía obvio. Y Conti nos hablará de la parte multisite, de multilingual, el staging y cómo se migró. Y, y Juanca nos contará cómo hizo la parte de frontend y de backend. ¿Vale? Ahora sí, os cuento un poco el disclaimer. Si alguno de, vosotros, alguno de vosotros aquí se dedica a hacer webs de manera profesional con clientes y demás, bueno, sabéis que siempre ocurren imprevistos. Pues imaginaos cuando lo hace un equipo que lo hace absolutamente voluntario en su tiempo libre y que le quita tiempo a su vida personal para poder hacer una web. Eso quiere decir que está en construcción, ¿vale? Es decir, yo os enseñaré un diseño, os explicaré los contenidos que habíamos pensado, os explicaré muchas cosas, pero la web a la que podéis acceder ahora veréis que estará cosas que no están aplicadas, excepciones que faltan. Eso a mí personalmente también me parece interesante porque sobre todo la gente que no trabaja en esto a veces no comprende bien cómo son los procesos, os hablaremos de ello. Lo bueno es que las bases están sentadas... Pero claro, el tiempo es el que es y cuando uno hace las clases voluntarias, hace lo mejor que puede. Entonces os vamos a explicar lo que hay, que es mucho y está súper bien, pero la web no es final, acabada para poner la alfombra roja y beber champán. ¿Qué es lo guay de esto? Que a medida que vayan pasando las meetups y pues, si vamos sacando cosas y la vamos mejorando, os podemos ir diciendo, esto se ha ido autorizando y podréis ver cómo la web se va acabando, que también es un ejercicio interesante. Así que dicho esto, voy a empezar mi parte, como os decía, y os voy a contar un poco cómo empezó el tema de los contenidos y demás. ¿vale? Como os digo, somos voluntarios y lo hemos hecho un poco pues, como hemos creído, quizá no como sería un proyecto de un cliente real, por si estáis acostumbrados. A ver, este engaño que es. ¿Vale? Esto que veis aquí tan austero... ¿Vale? Son los wireframes que yo hice para plantearlos un poco a ellos los contenidos que... Un momento... Bueno, ¿lo veis bien si hago así? Es que... Ah, oh, vale, guay, sí. Chachi, mejor. Sí. Vale. Bueno, os pongo esto como ejemplo, ¿vale? vale a partir de aquí es donde partió toda la web. Pensamos, la web anterior, como os decía, era un, básicamente era un blog, tenía alguna otra cosa, pero básicamente era un blog. Y entonces, aparte del aspecto, como os decía, había la necesidad de explicarle a la gente que viene a las meetups qué se hace aquí. ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo se puede ser ponente? ¿Cómo se puede patrocinar? Al final nosotros hacemos mucho el ejercicio de ir nosotros a la gente a buscarla y queríamos un poco quitarnos trabajo en ese sentido y que la web sirviera para que vosotros pudierais saber lo que hay y por supuesto que estuviera actualizada con los eventos que se han hecho y también queríamos que los, al final todos los ponentes que vienen aquí y a cualquier evento Wordpress vienen de manera voluntaria. Evidentemente el amor al arte está muy bien, pero sabemos que también está muy bien que te reconozcan el trabajo. Entonces poder poner con cara y ojos esas ponencias, decir quién es la gente que las hace, a qué se dedican y que en cierto modo en algún sitio ¿no? de, de, de promoción un poco, nos parecía importante como manera de, entre comillas, pagar a la gente que da su tiempo para venir aquí y crear una charla y demás. Porque aparte, no solo empanadillas, viven los humanos y nos parecía interesante. Entonces, bueno, pensando un poco en todo esto, fue un poco lo que planteamos, ¿no? Crear todas estas series y secciones para poder dar un, un poco más de información. Y tan simple... Como que bueno, yo en este caso me encargué yo, me senté un día y empecé a plantear qué es un poco lo que se podía hacer, que igual era necesario explicar quién eran los organizadores, eh, qué información había que dar de ellos, queríamos poner fotos, para, o sea, nuestras fotos para que fuera un poco más humano y bueno, en general para que veáis un poco cómo empieza una web desde lo más embrionario. Y cuando solo hay una persona de diseño y no hay nadie de contenidos, ni hay nadie que haga nada más, pues bueno, esto empezó así, ¿vale? Entonces os voy a contar un poco como así rápidamente, por si os da curiosidad, cómo está estru estructurado este, este documento. Este es un documento de Figma, si conocéis la aplicación, pues es una aplicación de diseño de interfaces, básicamente. Aquí a la izquierda tenéis los, las páginas, cada una de estas páginas pues, tiene su sus contenidos, ¿vale? Y entonces, esto concretamente es como lo hago yo, hay muchas maneras de estructurar un proyecto de diseño, así lo hago yo, pero, quiero decir, que si no lo habéis visto nunca así, no pasa nada, es simplemente que yo lo hago así. Entonces, bueno, aquí los tenéis, tenéis iconitos azules, iconitos naranjas, los iconitos naranjas son páginas, los iconitos azules son, son componentes, aquí tenéis, bueno, una parte de moodboard que tampoco al final le hicimos mucho caso, de, de ejemplos y, bueno, atribuciones porque es, es donde llevo llevando un poco el listado de, de dónde he sacado el material, he usado el material open source, o de gente, por ejemplo, el, el último enlace es de un fotógrafo voluntario de la workcam Barcelona 2018, que está bien que cede su trabajo, pero también está bien decir que el trabajo es suyo, y entonces intento llevar un poco la cuenta de dónde saco el material que uso para la web. Lo que no está especificado es porque lo he pagado algún sitio y, y entonces pues no hace falta que lo identifique. Entonces, bueno, por lo demás, yo creo un sistema, siempre creo un sistema de. Um, uy, aquí no se puede ver, me parece. Un sistema de rejillas. Um, ah, ahora sí. Un sistema de rejillas para cuatro dispositivos. Tenéis el Full HD. El, el que sería el estándar, 1440, tablet en vertical y móvil y a partir de aquí yo construyo todo. vale Todo esto que veis aquí son cosas que en verdad son explicaciones para los desarrolladores. Yo todo esto lo sé, pero es para que esté ordenado. Esta es la identidad de WordPress y la nuestra, para simplemente tenerla clara. Estos son todos los colores que se han utilizado en la web para que se pueda ir directamente y, y en un solo sitio sabes ya todo lo que hay. La tipografía utilizada, estos son todos los iconos que se han utilizado también para que solo haya que descargarlos una vez y demás. Y bueno, aquí son todos los componentes que ha habido que se utilizaron. Estos son todos los componentes para hacer formularios. Estos son los enlaces y botones con sus respectivos estados. Todos los estados de los de los menús, el footer, cómo funcionan y demás. ¿Vale? Esto rojo que veis son los grids, se lo quitaré. Y bueno, pues si nunca veis, probablemente no sepáis cómo funciona un Figma, esto también es divertido porque si yo lo hago aquí, si lo hago bien, lo hago aquí, luego utilizo este componente en el resto del documento y esto da igual. Si quiero cambiar algo, lo cambio aquí y se cambia en, todo el en todos los documentos a la vez, ¿vale? Esto es una cosa más técnica, pero sí, os da curiosidad. Bueno, estos son más esquemas para mí de cómo un mismo componente se ve en diferentes dispositivos, para tenerlo yo un poco más claro. El aviso de cookies no se diseñó, porque como no nos hace falta, pues ahí se quedó. Esta es la manera que yo tengo de indicar a la gente que entra en mis archivos que no se me olvidó de diseñar. Soy consciente de que no está diseñado, pero aún no se ha diseñado. Lo veréis en más páginas. Y bueno, estos son los componentes, son las imágenes que, nos, que, que ponemos para, que, para identificar el site theme. O la imagen destacada para que siempre hay una que salga algo cuando se comparta en redes sociales y que no quede ahí un hueco raro blanco o se comparte una imagen aleatoria. Entonces ahora sí que os voy a explicar que, qué páginas hemos hecho. ¿vale? Estas son las páginas que hay hasta ahora diseñadas. Estas son páginas que he hecho por más, mayores por temas logísticos, no tiene más importancia, ¿vale? Entonces, vamos a quitar la, el grid, que ya es. So, bueno, si queréis haceros una idea de cómo queda el contenido con el grid, pero simplemente el grid sirve, sirve para que todo esté igual de ordenado, ¿vale? <ríe> a lo largo de la web. Luego, a ver, yo voy pasando porque hay muchas cosas que hablar, si luego en la ronda de preguntas hay algo que veáis que yo no diga aquí y queréis preguntar... Feel free, simplemente que no quiero alargar esto más de lo que debería. Aquí hay algo que no sé qué es por ahí detrás, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues esta sería la home, ¿vale? Eh, al final simplemente cogí la identidad que ya teníamos y la apliqué y ya está. No, no, no os voy a dar la, la chapa muchísimo con cosas técnicas de diseño, sobre composición y demás, pero para nosotros lo más importante era que que, ya, que sobre todo si viene alguien nuevo a la web sepa cuál es la próxima mitad y en el caso de que la haya o cuál fue la última en caso de que no haya una nueva mitad eso os, quizás lo explique Juanca después cómo va pero esto era lo más importante primero que la gente supiera de qué va esto no que es una comunidad local de WordPress que a nosotros nos parece como súper obvio pero si alguien no ha venido nunca pues no sabes lo que es y sobre todo que el tema de apuntarte a la mitad y saber de qué va la mitad y demás este lo, lo más visible posible esto es un claro nosotros aparte de hacer meetups hacemos WordCamps, que son eventos de wordpress pero ya de dos o tres días con muchas ponencias y demás son cosas separadas pero evidentemente si hay un evento de, de workcam de Barcelona pues nosotros lo suyo es que lo, lo anunciemos y lo apoyemos o lo referenciamos a nuestros miembros si os habéis dado cuenta esto es una simulación de la workcam Google 2016 porque por qué no? Pero bueno, la idea es que habrá una sección de quita y pon cada vez que haya una workan de lo que sea, ¿vale? Un poco la descripción de, de qué es esto. Esto que veis aquí pues, son fotos de un, lo que os decía, ¿no? De un voluntario que las hizo y, y simplemente es el, el resumen de lo que hacemos. Y así que aquí tenemos el listado de, de los eventos anteriores, ¿vale? La idea es que como arriba ya está el evento que hay ahora, el próximo, pues aquí ya podéis ver los anteriores. Lo que sí que ya un poco diferenciador, hemos puesto lo que os decía, cómo se colabora aquí. Es decir, nosotros organizamos, pero aquí hay ponentes, aquí hay patrocinadores, aquí hay, se pueden captar ideas de lo que queréis que se hable, etc. Bueno, pues aquí, eh, y venir de asistente también. Aquí es donde lo podríais hacer. Ver, sé, sé que se ve súper pequeño, perdonad, ¿vale? Y, y, este, y aquí es un enlace un poco directo a explicar cómo, cómo se hace todo esto, ¿vale? También queríamos dar un poco de visibilidad al resto de WordPress de Cataluña, como os decía, las, workers loca, eh, work, eh, perdón, las Meetups de WordPress locales, pues puede haber tantas como municipios y si gente tenga ganas de montarlas. En este caso, las que hay activas ahora mismo en toda Cataluña, ¿no? Son estas, que, que son eh, Terrassa Granullés, Tarragona... Y Lleida. si hubiera más, pues pondríamos más. Los oficiales. ¿Hay no oficiales? La de Mátalo. Ah, bueno, sí, son oficiales. Las mitas se supone que tienen que ser oficiales y hay que darlas de alta en WordPress, ¿vale? Por si un día queréis hacer una vuestra en algún sitio, tenéis que ir a WordPress y darla de alta. Si no, bueno, sería una mitad clandestina. Y otra cosa que hemos eh, implementado que antes no había, queremos tener la idea de tener una newsletter. ¿Por qué? Ahora mismo todo se lleva a través de Meetup, que al final es una plataforma que no tiene nada que ver con nosotros, simplemente desde WordPress se decidió que iba bien y que, y que bueno, y se paga, la paga WordPress o bueno, los sponsors y se usa. ¿Qué pasa? Que si mañana, por lo que sea, WordPress se enfada con Meetup, Meetup se enfada con WordPress o simplemente Meetup decida que es mejor irse de vacaciones, ¿Qué hacemos con todos vosotros? No, no, no lo sabemos, no tenemos ninguna manera de contactaros y decir, seguimos vivos y demás. Entonces, bueno, hemos pensado que, que quizá tener una newsletter donde también comunicaros los eventos o si hay algún problema o lo que sea, pues tenemos otro, otra manera de hacerlo. ¿vale? Y este es el planteamiento de la Home, que también es un poco el planteamiento de, de toda la web. Entonces... Las páginas todas van con un patrón, que ahora lo veréis, de colores y demás, porque además de ser práctico y más fácil de desarrollar y no sé qué, como os decía, el tiempo es el que es y decidí hacer un sistema que fuera lo más encapsulado posible y que se pudiera repetir y que a mí me resultara fácil de diseñar y a los desarrolladores fácil de desarrollar sin tener cada página que hacerla desde cero, ¿vale? Entonces, bueno, esto que veis aquí es, es luego lo iréis viendo, ¿vale? La, la página de, de los eventos, que decidimos que el, que el evento próximo o el, el que ya ha pasado inmediatamente es, o sea el que más se ve, porque siempre nos interesa que al final la gente se apunte, pero bueno, yo siempre diseño opciones, por si acaso, no sé, siempre cuando uno diseña no, no, no tiene en mente todas las opciones que hay y entonces yo diseño opciones varias y luego se acaba aplicando... La que, la que mejor convenga. También esto que veis aquí, si os fijáis aquí abajo, hay una página que se llama Cementerio de Elefantes, si habéis visto El Rey León, igual tenéis una idea de lo que es, sino básicamente es una página en la que yo, en lugar de borrar las páginas, que no, ya no sirven porque hay que replantearlas, porque el diseño tiene que cambiar o porque el contenido es nuevo. Yo las voy guardando todas ahí porque a veces pasa que se dice hostia, este que hemos planteado ahora que lo vemos no, no, no funciona bien. Vuelvo a lo anterior. Bueno, aunque Figma tiene control de versiones, es más fácil hacer esto o a veces, no sé, muchas veces me ha hecho falta lo que hay en esa página. Entonces, bueno, esto que veis aquí es el resultado de un proceso de páginas que se ha ido ahí y lo que veréis en la, en la web nueva es diferente también, ¿vale? Hay cosas que ya no son como están aquí, pero las webs son esto y los que las hacéis seguro que también lo sabéis. Entonces, bueno, así es como es una página por dentro. También, como os decía, pues hay varias opciones. Se plantearon varias opciones de contenido y diferentes cosas. ¿Y qué pasa si es un speaker? ¿Y qué pasa si son dos? ¿Y qué pasa si hay mucho texto? ¿Y qué pasa si hay poco texto? ¿Y qué pasa si el nombre del ponente es muy largo? ¿Y qué pasa si su nombre es muy corto? Bueno, pues todo esto lo tuvimos que probar y lo tuvimos que pensar. Y aquí es un poco lo que, lo que vamos probando. Bueno, esto que veis aquí es el botón de enlace a la mitad Activa, que ahora lo tenemos de otra manera, pero bueno, la idea era que, que siempre estuviera fácil... Y Podéis ir a la mitad siguiente. Esto que veis aquí, tantas pantallas, simplemente es la adaptación del diseño a diferentes dispositivos. Entonces, aquí, por ejemplo, está la página de organización, que ahora no la tenemos aún hecha, pero como veis, hay un patrón de color. Joder, se ve fatal aquí. Bueno, cada página tiene un color identificativo según si es un evento, la organización es verde, luego veréis en los, cuando le dais aquí, es decir, estas son fichas de ponente. ¿Vale? Esto digamos que es clicable y te va a la ficha de la persona en la que te explica que, pues quién es y demás y aquí está nuestra amiga porque esta es la página de cómo ser ponente os decía que hay cosas que no están completas pues por ejemplo la página que explica cómo ser ponente sí tiene el contenido pero no, no hay diseño y por supuesto no hay el desarrollo en consecuencia ¿Vale? Pero bueno, aquí veis el listado de ponentes que si os fijáis con... Con los organizadores, el formato es el mismo. Es una especie de tarjeta con la imagen y la información que es la misma, simplemente variando. Pues en este caso, el color es azul, el otro era verde. Pero bueno, la idea es que un mismo bloque de diseño de desarrollo sirva para, para los diferentes usos. ¿vale? Esta es la ficha de ponente. Una vez se abre. Que si es un ponente, que simplemente es ponente en, este, en, ese, en el momento en el que estamos, será azul. Si el ponente no nos ha dado foto, pues nosotros pondremos un guapu aleatorio. Hay una página, esto es, este bicho que hay aquí, si no lo conocéis, se llama guapu. Es la mascota de WordPress y se puede personalizar. De hecho, este es un guapu personalizado de un sitio que no recuerdo, ¿vale? De una ciudad que no recuerdo ahora mismo. En Cataluña tenemos uno. Con barratina, entonces, bueno, si un ponente, esto hay que pensarlo, ¿qué pasa si es que el ponente no nos da foto? Pues cogeremos un guapo aleatorio y se lo asignaremos, que lo sepáis, si sois un día ponentes. Eh, y los organizadores, para que identifiquéis quiénes son, pues tendremos el fondo de, de otro color, irá cambiando a medida que cambiemos nosotros, ¿vale? Eh, claro. ¿Eh? Sí, sí, no, se ve horrible, pero bueno, os hacéis la idea, ¿vale? De que, de que yo lo hice bonito. Entonces, pues bueno, al final, como os decía aquí, pues hemos tenido que pensar ¿y qué pasa si esta persona solo dio una ponencia? ¿y qué pasa si dio 10? ¿y qué pasa si dio 2? ¿y qué pasa si su foto es muy pequeña? ¿y qué pasa si? Sí, ¿vale? Pero bueno, la idea es que si queda bien, queda así y me parece que ya está. Vale, y por último, la página de es que tampoco la llegamos a hacer, el contacto, que es donde se reúne todo un poco. Al final, cualquier duda que tengáis va aquí. Hemos decidido poner por experiencias anteriores que no somos un foro de soporte, si queréis, necesitáis ayuda con vuestra web hay una cosa que son los foros de soporte de Wordpress que están en otro sitio y no somos nosotros, pero por lo demás podéis contactarlos por, con lo que sea. ¿vale? y ya estaría aquí lo último que falta son las, lo que yo le llamo los auxiliares que básicamente son las páginas de texto que se usan por ejemplo para las páginas legales o, o para bueno pues mientras por ejemplo una página no tiene diseño pero quieres poner el texto para porque te urge pues este sería el, el resultado vale entonces bueno esto es un poco lo que lo que se planteó como veis simplemente que sea enfocado a que haya más información y hacer mucho hincapié en los que visitéis la web pues sabéis que se puede hacer y cómo podéis colaborar. Y hasta aquí la parte de contenido y diseño. Ahora os dejo con Conti, que os va a explicar. Aquí ya empieza lo técnico, lo siento por los que no son desarrolladores, pero será muy interesante. Un aplauso para... Gracias. Vale. Bueno. Pues para quien no lo hubiera hecho, he eh, visto, perdona, no, no he hecho visto, eh, esta es la antigua web, más o menos. ¿Vale? Como veis, es, es, es bueno, es, es un blog con un 20, ahora no recuerdo sinceramente, de memoria no me acuerdo cuál es, ¿eh? Pero es un 20 y, y era tipo blog, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Eh, hace unos cuantos meses, antes de verano, ah, no, no recuerdo exactamente cuándo fue, decidimos que bueno, había que empezar ya a, a cambiar lo que era la web, modernizarla, tal y cual, sobre todo empujados todos por Nora, porque diciendo yo soy diseñadora y es toda vergüenza, teniendo toda la razón del mundo. Yo no lo quería ¿eh? <risa> Y entonces, nada, nos pusimos a ello. Entonces, obviamente el proceso ha sido largo. Entonces, teníamos que crear, lo que era una web de staging, que en sí que es una web de staging, una web de staging es una copia de la existente donde se trabaja para ir todo haciendo todo el diseño, aplicándolo, mejorando todas las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hubo que hacer era un staging. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un multisite. ¿Vale? No es un WordPress normal que coges un duplicator Coges clic-clac y ya lo tienes hecho, o un plugin o incluso a nivel de servidores, que muchos servidores te dicen, crea tu web de staging apretas un botoncito y ya te lo ha hecho. Por regla general, los multisites no hay plugins que te lo hagan, y sobre todo en este caso. Porque en este caso, si os fijáis en la URL, si os fijáis, veréis que pone wpbarcelona.cat. Esta teóricamente, aunque salga en... Bueno, no, sale en catalán ya este. Bueno, sale en catalán. Eh, aquí estaba ya un poco de pupurri y entonces realmente eh, ahora tendremos esta en mantenimiento hasta que apliquemos todo lo que es el nuevo diseño, tal y cual, y volquemos toda la información y ha traducido al catalán. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, cuando hay un dominio encima, que no es un, un, un directorio o es un subdominio del dominio principal, sino que encima se utiliza un dominio diferente absolutamente, pues claro, todo esto en una clonación pues lo complica muchísimo, porque lógicamente la clonación no puede ser también con .cat, ¿vale? sino que es stagging.tal o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que había que clonarlo de forma manual. Entonces, ¿qué es lo que hice yo básicamente? Bueno, pues crear primero el subdominio de stagging, donde cogí todos, eh, todos los archivos y los traspasé allí. Después, hice una modificación, ¿de acuerdo? Esto para quien no haya visto nunca lo que es un WP config de un multisite, pues se tiene que ponerlo multisites true, el multisite tal, tal, pero bueno, lo importante es esto, el domain current site, current site ¿vale? Que es el dominio principal del, eh, del multisite. En este caso pues tenéis www.barcelona.com porque es el principal. Claro, esto lo primero que hay que hacer también es coger y cambiarlo a lo que es el sitio de stagging, la dirección de stagging, para poder trabajar en ella. ¿De acuerdo? Y una vez que se ha hecho este cambio, hay que venir aquí. ¿Esto qué es? Esto es un, un script de interconnect, ¿vale? Que esta ya es la versión 4. no sé qué, no sé si lo pone por ahí, pero es igual. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que hay entre la 3 y la 4? Vale. La 4, si lo miramos, lo que pasa es que no se ve muy bien porque está matado, pero aquí hay unos cambios, vale. marcándolo se ve. Vale, hay unos campos. Hay que escribir de forma manual la conexión con la base de datos. Antiguamente, en la 3 inferiores, capturaba directamente esos datos. ¿Qué pasaba? Que mucha gente cogía, lo dejaba ahí, y vamos, eran hackeados, pero por todos lados. ¿Por qué? Porque entraban aquí y automáticamente hacían la modificación que quisieran en la base de datos. Ahora no, ahora sí. En el caso hipotético que un bot encuentre que está instalado, pues si accede aquí no va a poder hacer nada, porque no tiene la conexión con la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se pone todo aquí, y lo que se hacía básicamente era... Aquí se pone el antiguo dominio y aquí el nuevo dominio. Pero en el caso del multisite, había que hacerlo por duplicado. Primero el dominio principal y después el otro dominio, el .cat. O sea, primero el com y después el cat. Y entonces, en la base de datos te lo cambia todo. ¿Sí? Esto es importante, parece que no, parece una tontería. Pero hay una cosa que a mucha gente le pasa. Tú cuando haces stagging, o sea, coges si tú coges un WordPress... Pasas todos los datos, pones la nueva conexión de la base de datos y tal y cual en un WordPress normal y accedes, te va a funcionar. Ahora, cuando te intentes mover, te va a enviar ya al otro lado. ¿De acuerdo? En un multisite, multi si tú coges y accedes, te va a dar error en la conexión de la base de datos. Y esto es porque se basa en el dominio. Cuando va a acceder, mira el config, mira lo que es el dominio y automáticamente de esto no existe y te da un error en la, base de datos, en la conexión de la base de datos. Entonces, hasta que no se hacen todos estos replays, no funciona. Y otra cosa que hay que cambiar, no siempre, también depende un poquito de los de los eh, ¿Cómo se llama esto? De los plugins que tengas, es el path absoluto. ¿Vale? O sea, tal, o sea, lo que es dentro del servidor, dónde está la instalación. Porque si no, también falla. Pero no siempre pasa. Esto depende un poquito también de los de los. Eh, de los plugins que tengas. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora lo que voy a hacer es cambiar esto. Por com vale. Entonces aquí ya obviamente ya es el tema de la entrada, ¿de acuerdo? En mi caso, eh, una cosa que hay aquí en esta web es la doble autenticación, ¿vale? El two factor authentication. Eh, es un plugin que es estándar, o sea, está desarrollado por la comunidad y puede ser, puede ser que en un futuro se integre dentro de WordPress. Entonces, tú puedas activarlo o no. En este caso está instalado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? En este caso, yo tengo la de identificación, pero por app. O sea, yo lo que marco es aquí, me da los datos y en el momento en que digo acceder, me va a pedir el otro número. ¿Por qué me lo está poniendo automáticamente? Bueno, en mi caso utilizo OnePassword. One Password. Entonces, todo esto es volado. O sea, no tengo que coger, abrir un móvil, mirar la aplicación y poner los números, sino automáticamente me lo rellena todo ya. Y también, aunque este número va cambiando cada 45 segundos, creo que es, pues ya me lo da. Ahora simplemente es un número único que, se, que va cambiando ya, y accedo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que es el WordPress en estos lados. Todo lo que son los menús y tal, Juanca ya os lo explicará porque hay mucho custom post type y tal y cual. Yo me voy a centrar en, en lo otro. Entonces, si vamos aquí al multisite, ¿qué tenemos en sitios? Fijaos. Jolines. Ahora. ¿Lo veis? Tenemos esto, wpbarcelona.com, que es el principal, y como segundo, no es un WordPress Barcelona, punto, o sea, un wpbarcelona.com barra no sé qué, o no sé qué sitio punto com. No, es wp .cat directamente, ¿de acuerdo? Desde hace varias versiones, lo que pasa es que ahora tengo, ahora tengo que trabajar un poco en este multisite y acabarlo de arreglar, ¿eh? Pero desde hace varias versiones, en WordPress, tú puedes coger y sin utilizar ningún plugin de domain mapping que se llama, aunque aquí está instalado y activado, eh, poner directamente un dominio. Y funciona, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que cambiarlo, es decir, tú primero creas lo que es el subsitio, ya sea con un subdirectorio o un subdominio y una vez creado, te vas a la configuración y lo cambias por el dominio. Esto hay que hacerlo para ir bien desde un principio. Como vamos a empezar de cero, pues yo lo haré así seguramente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, lo que se utiliza es, como digo, el, el domain mapping que lo que añade es esto. El sunrise. El sunrise es como un mapeado de un dominio, o, de un, o sea, de un subdirectorio o un subdominio a un dominio en particular. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en cualquier sitio de la web hay el subdominio del, del multisite o el subdirectorio del multisite o te están apuntando allí porque están enlazando desde otro sitio o lo que sea, cuando llegue hará la reescritura automática y redirección al dominio que tú hayas configurado. No sé si esto ya es un poco liado, pero no sé si, si se entiende, la verdad. Pero bueno, como se empieza desde cero y las entradas van a ser nuevas y tal y todo va a ser nuevo, empezaremos ya directamente con el p .cat y entonces ya, si algún día o nos enlazan o lo que sea, no habrá nunca ningún problema de ningún tipo porque enlazarán directamente a lo que es el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, todo esto pasa también... Como hasta ahora no, eh, no tenían mucha relación lo que era la web en castellano, la web en catalán, ¿vale? Aunque teóricamente tendría que tenerlo, no estaba muy relacionado, pues no había mucho problema. Pero ahora la intención es que cuando se crea una entrada en un sitio, se cree en el otro. Si se crea un ponente, que también esté en el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para esto lo que vamos a utilizar es el multilingual press, ¿vale? Multilingual Press es un plugin que es específico para multisite y para crear sitios multidominio. ¿Hay multidioma? No, multidominio, multidioma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, en realidad, lo que hace es relacionar las entradas de cualquier sitio con las que puedan haber en otros sitios. Las relaciona directamente. ¿Eh? ¿Eres el antimicro. Sí, sí, es que... Esto es complicado esto para mí. Por eso siempre intento esto, porque me muevo tanto que a la que, a la que me despisto ya, ya me he salido. <risa> Entonces, bueno, bueno, pues la intención es esa, ¿no? Que esté relacionado. De forma que si una persona, por ejemplo, llega a la versión en castellano o la versión en catalán, pues fácilmente pueda aplicar, no, no, yo quiero en castellano o quiero en catalán la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, explicando ¿no? la banderita o, lo, o, o, el, o el S, C, A, T o lo que sea, ya veremos cómo lo hacemos pues le llevará directamente a, la, a esa misma entrada, o a ese mismo ponente, o a ese mismo lo que sea, ¿vale? Pero en el otro idioma, ¿sí? Entonces, si yo me vengo ahora, por ejemplo, a una página cualquiera, ¿cómo patrocinar? Y le edito... Si nos vamos a la parte inferior, nos vamos a encontrar con este cuadro. ¿Lo veis? Este cuadro de aquí. Este cuadro de aquí lo añade lo que es eh, multilingual press. Multilingual press, entonces a partir de aquí lo que haces es que en primer lugar lo que haces es clonar esta entrada en el otro lado, en el otro idioma, en los que tú quieras. Si tuviéramos aquí 12 idiomas, pues los clonaría en los 12 idiomas. Si lo pides, si lo solicitas. ¿eh? Y entonces automáticamente lo que haremos es lo pondría, perdón, en borrador y nosotros tendríamos que entrar quien sea, traducirlo todo y ya publicarlo en el otro sitio. O sea, por defecto siempre lo pone en borrador porque obviamente cuando tú lo clonas o te lo clona, te lo está clonando en el mismo idioma, no te hace la traducción automática. Aunque hay un plugin, os lo comento, que es el WordPress Autotranslate o algo así, ya no recuerdo cuál es, que es de, es de Javier Casares. Es de Javier Casares y David, David, Pérez. exacto, y va de coña. O sea, yo lo tengo, yo lo utilizo y lo utilizo sobre todo para el tema de inglés. Sí, algo así. Y va de coña. O sea, yo lo utilizo sobre todo para, para alguna web que tengo, que también la tengo en inglés, y lo que hago es, lo clono en inglés, y una vez que lo clono en inglés, entro, porque oh, ya, obviamente... Eh, bueno, en mi caso lo traduzco con, con Deeply. Entonces, entonces entro en allí y después lo reviso todo con Grammarly, que lo tengo instalado también. Reviso todo con Grammarly, que no me haya metido ningún gazapo, y entonces lo publico. Y tengo siempre enlazado lo que es la web en castellano con la web en inglés y, y todo relacionado y todo el contenido duplicado en este sentido. ¿vale? Y ya está. Una vez que se dio por bueno o se ha dado por bueno, más o menos, para poderlo presentar, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que es este tema, pues es el camino al revés. Lo primero que he hecho ha sido coger y coger todos los archivos que hay y los he pasado. No, perdón. Lo primero que he hecho ha sido descargarme la base de datos de Staging he creado una nueva base de datos, he subido de nuevo la base de datos de Stagging, entonces he creado un subdirectorio dentro de la web principal, ya de la de la, de, la de producción, y he cogido todos los archivos de WordPress y los he metido dentro. Y entonces he arrastrado, copiando obviamente todo lo de Stagging, al principal. He, vuelto, he, hecho, he, he cambiado lo que es la conexión en la base de datos de, en el WordPress Config, cambiando otra vez todo lo que he explicado antes, haciendo todo el Search and Replace, y después ya me he puesto a probar que funcionaran cosas. Bueno, Juanca ha tenido que cambiar alguna licencia porque estaba obviamente asociada a la web de Stagging y detallitos de estos, y más o menos pues ya estaba todo, todo en marcha. Y entonces ya una vez que estaba todo así, ya teníamos lo que es la web funcionando, la web real, que es esta. Básicamente que ya la podéis visitar si queréis. Y ya está, más o menos este es el proceso, cómo funciona todo el tema del multidiom. Bueno, una cosa curiosa, por si tenéis curiosidad, es que si yo, para que veáis un poquito cómo funciona, ¿eh? simplemente, si yo me vengo aquí y me vengo a sitios, a añadir nuevo, ¿vale?, Ya está. Vale. Vale, fijaos esto de aquí. Esto, cuando tienes el Multilingual Press, te crea toda esta parte de aquí abajo. ¿Esto qué haces? Pues simplemente creas arriba la nueva web, como le vas a llamar. Si es un subidioma, pues pones EN o IT, lo que quieras, me da igual. Pones el idioma del sitio y aquí abajo le dices a Multilingual Press en qué idioma... Está el sitio, y aquí con qué sitios lo quieres asociar. En este caso, imagínate que creamos el EN, ¿vale? o sea, el inglés, marcaríamos los dos, el ES y el CA. Entonces, elige un sitio, lo que diríamos es, ¿qué sitio quiero clonar? Pues normalmente vas a coger el sitio principal, por regla general. Entonces, ya coges, es, copia los <risa> copias los archivos, y tal y cual. Hala, venga, Fiesta. <risa> Bueno, es igual, menos mal que había acabado. Eh, entonces, ya simplemente te coge... A... Bueno, es igual. Entonces, simplemente te coge y te lo clona absolutamente todo. Julines. Gracias. Venga, pásale aquí. Ah, la, oye, ¿que ha he hecho alguna actualización por debajo o qué? Igual se ha actualizado algo y ahora me está tocando las narices. Bueno, es igual. Hay ofertas de Epic, si queréis, ¿eh? Sí. Sí. En esto que estamos hablando, bueno, a ver, ten en cuenta que lo que son las entradas, lo que ya había continúa en la web. Ahí, URL son idénticas. Lo que hemos hecho ha sido añadir más cosas. O sea, lo que es estructuralmente no hemos cambiado nada. Entonces, sí que hemos cambiado, sí. Sí. Tampoco nos preocupa, ¿eh? Pero bueno, eh, en realidad. Eh, si tú haces una clonación puedes mantenerlo todo idéntico, si quieres. Sí, si quieres puedes cambiarlo, o sea, puedes mantenerlo totalmente idéntico, si interesa o no. Y si no, lo que se puede hacer siempre es un 301, un 301. Lo que pasa es que tienes que coger, puedes hacerlo mediante plugins o puedes coger directamente lo que es el ht access y ahí dices antiguo URL, nuevo URL. Ya tanto. Con eso, sí. Incluso si el... Si el cambio, por ejemplo, ¿eh? porque no lo sé, pero pones eh, eh, lo que son las entradas que antes eran como entradas de blog, ahora adelante pone Meetup, porque me parece que es el cambio que hay, ¿no? Que no me acordaba. Pues simplemente dices todo lo que era así y pones un comodín, ahora está en Meetup. Entonces esto lo puedes hacer que te lo redirija, porque además no sé si estaba blog antes. Entonces en este simplemente dices, si pone blog, cámbialo a Meetup y ya está, ya lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho. Pero bueno, esto simplemente siempre es bueno plantearlo al principio de todo, sobre todo. Y a ah, eso, lo que decía. Entonces, cuando haces esto, te crea, te crea el sitio idéntico, que es lo que haremos. O sea, realmente yo el WPK, eh, WordPress barcelona.cat lo voy a eliminar y lo que voy a hacer es crear una clonación. Entonces, me lo pondrá todo ahí y entonces después será traducirlo todo, que será lo sencillo y Ir página por página traduciéndolo todo. Y además, al hacer esto, lo que hace es que te crea todas las asociaciones directamente. No tienes que ir una a una asociándolo. vale Entonces, para los curiosos que digan, ¿y por qué habéis utilizado...? Mira, está, está la publicidad. Sí, sí, sí, enchufa, enchufa. ¿Por qué habéis utilizado el Multilingual Press en vez de otros plugins? Bueno. Si os fijáis o pensáis, cuando es un multisite, todos los sitios son independientes. Cualquier tipo de configuración de color, de no sé qué, de no sé cuántos, no se tiene que hacer. En un sitio que, si vas a las opciones, tienes de ponerte a cambiar opciones, tal, normalmente es muy complicado todo esto y al final hay muchos problemas. Incluso si un día, porque pasa con otros plugins, eh, se corrompen lo que se llaman tablas ICL y tal y cual, que son de conexión y tal y cual, pues el... El sarau que vais a tener ahí es importante. Por ejemplo, con WPML, lo que pasa es que el sitio se convierte en una torre de Babel. Es decir, se quedan todos los idiomas, los menús, todo mezclado, todos los idiomas. Si, por ejemplo, es el, el innombrable... Es que, como siempre digo lo mismo, nunca acuerdo cómo se llama. El, Ostras, cómo se llama este plugin... No, no, no, no. El polylang es como WPML al final. Aquí es el plugin. No, el loco no, no. El loco no es para traducir, es para modificar los PO y va de coña ese plugin. No, no, no. Hablo del, del Qtranslate, eso joder. El Qtranslate. Vale, pues el Qtranslate, por ejemplo, si lo desactiváis o hay cualquier tipo de problema, lo que se pone allí es. O sea, es. Es un ruido de, de, de mezclas de HTML y todo que es impresionante, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si algún día tenemos problemas con Multilingual Press? Bueno, pues si algún día hubiese algún tipo de problema de desconfiguración de lo que sea, lo desactivamos y no pasa nada. Porque como son sitios diferentes, todo seguiría completamente eh, separado. No pasaría nada. O sea, la gente ni se enteraría, a lo mejor, bueno, desaparecería el cambio de idioma y es lo único que pasaría. ¿De acuerdo? Entonces por eso es mucho más sencillo trabajar con multilingual press. Ya, bueno, obviamente hay que aprender un poquito de multisite, pero tampoco es que sea la debacle para mi gusto, ¿eh? Bueno, pues ya está. Básicamente esto es lo que, como se ha hecho, lo que es el tema de la preparación y puesta y puesta en marcha del nuevo sitio. Sí. Pasa el micro, que si no no se oye creas un multisite basado en en, ah, sí, no, eh, multisite, eh, basado en, en directorios sí. y puedes mapear un subdominio que apunte a ese directorio? Sí. Vale. Sí, ¿Quieres sí. lo que es el domingo? Lo digo desde el. O sea, ver, ya escuchan y es y... El, el domain mapping sí, ya domain, lo haces desde dentro o puedes dentro. incluso, si te interesa y es, y es nuevo, repito, es de nueva creación tú puedes coger puedes ir a, a la edición del dominio y allí cambia o sea, directamente borras y pones allí el, el dominio y ya funciona ya funciona, desde hace, desde hace bastantes versiones que se puede hacer esto pero muchas pues ya está Muchas gracias. Vale, pues arranco yo la última parte y vamos a ver un poco la parte más técnica. ¿vale? Los que no seáis técnicos ya lo siento por vosotros. Yo lo intenté hacer lo más ameno posible. ¿vale? Eh, vale, básicamente las tareas un poco a realizar en resumen. Eh, era analizar un poco la arquitectura de la información que teníamos hasta ahora, es decir qué teníamos en la, en la web original, qué estaba posicionado, qué estructura había, qué contenidos habían, etcétera, etcétera. Ya os digo que básicamente no aprovechamos mucho porque meses antes, eh, aparte de este trabajo lo hizo Nuria, hizo un Excel recopilando todas las meetups de, prácticamente desde el inicio de, de meetup.com como tal, todas las que se habían hecho, y hizo un Excel eh, con tablas, pues con la persona que dio la charla, eh, incluso buscar recursos como la imagen, la URL de la Meetup, etcétera, etcétera. O sea, una, una serie de datos que nos vinieron genial porque luego con esos datos, con la estructura de datos que queríamos hacer y demás, pudimos coger ese Excel e importarlo todo y al menos los contenidos los teníamos de forma más o menos rápida añadido. Luego siempre hay que revisar y hay que retocar, pero bueno, al menos... Eh, podías partir de algo. ¿vale? Otro de los puntos a realizar es establecer el entorno de desarrollo, es decir, cómo vamos a trabajar los cuatro en todo esto, para que no nos pisemos en trabajo, para intentar ser lo más, lo más óptimos posible. Por otro lado, se hizo un tema a medida, se utilizó un framework que es uno que utilizo yo para, para hacer temas de webs con, con WordPress, un plugin a medida de funcionalidades de lo que necesitaría el site y luego otro plugin con bloques de Gutenberg. Este último no lo vamos a ver porque no me ha dado tiempo a hacerlo, pero sí que en el diseño, si lo habéis visto en la, la parte de Nora, hay muchas partes del diseño, como todo bien diseño buen, bien hecho, y es que tiene partes que son muy parecidas y lo único que cambian son los contenidos o, por ejemplo, el icono, pero al final... Son, son módulos que son susceptibles a reutilizar a lo largo de la web. Entonces, eso lo interesante es poderlo abstraer en un bloque de Gutenberg para poder utilizarlo en diferentes partes de la web y no tener que, o dejar una, una sección de la web muy cerrada en la que es así no se puede tocar. ¿no? Si ya tienes algo que funciona y lo puedes reutilizar en diferentes partes de la web, pues siempre es susceptible de hacer un bloque. Contenidos. vale Básicamente lo que hemos hecho es los contenidos estáticos de la web, utilizar las páginas nativas de WordPress, pues la home, la página de contacto, patrocinios, aviso legal, todas estas cosas son páginas de, de WordPress como tal, utilizando Gutenberg para poder eh, maquetar. La parte de eh, los eventos es un custom post type, que a su, vez, a su vez tiene localizaciones y temáticas, que son taxonomías personalizadas, que están asociadas directamente con este custom post type de eventos. Y luego veremos por qué, por qué se ha hecho así. Y luego la parte de ponentes, que es otro custom post type totalmente diferente. Y lo que hacemos es relacionar los eventos con los ponentes y los ponentes con los eventos. Para de esta forma tener las dos cosas separadas, porque al final son dos entidades totalmente separadas y tienen lo más, el más sentido del mundo, que esté 100% separado. Con la ventaja de que si, por ejemplo, una persona viene a dar una charla un año y pasan dos años y vuelve a dar otra charla pero ha actualizado su perfil, ha actualizado su imagen ha actualizado cualquier cosa yo me iría a su ponente, le actualizaré la información y en todas las charlas que estén relacionadas con él o con ella estará toda la información actualizada de la otra manera yo tendría que ir a cada una ir retocando, etcétera, etcétera ¿Vale? y luego toda la parte de los formularios que hay diferentes formularios en toda la web que lo hemos hecho en principio con Gravity Forms la parte más técnica, más eh, friki, la parte del entorno de desarrollo. ¿Qué hemos hecho? Pues como ha explicado Conti, montar una zona de staging en el servidor. A mí me gusta explicarlo de la manera de que siempre que se dé de alta un contenido, cuando están trabajando diferentes personas, se tiene que dar de alta solo en un sitio y es en el servidor, porque es la zona en la que va a estar actualizada, al menos en materia de contenidos, porque tú... O sea, cada desarrollador desarrolladora en localhost tiene que tener montada su instalación y ahí por mucho que tú añadas contenidos, esos no valen para nada. Los que mandan son los del servidor porque es el punto que tenéis en común todo el equipo que estáis trabajando sobre eso, ¿vale? Una vez definido o sea, definido la parte del staging y la parte del localhost, hicimos toda la importación masiva de ese Excel que he comentado de los datos Previamente ya creamos la estructura de los campos personalizados a, cada, a las meetups y a los eh, ponentes, pero luego como voy a enseñar la web por dentro, mejor lo veremos allí porque si no aquí ahora sería aburridísimo. Más de lo que puede ser esto ya. <ríe> Luego eh, hemos utilizado Github para, para tener todos los repositorios privados de todo esto que hemos ido haciendo y en principio tenemos cuatro repositorios, uno para el tema, uno para el framework, uno para el plugin de funcionalidades y uno para el, eh, los bloques de Gutenberg. La parte del tema pues, es un tema eh, 100% a medida, basado en el diseño que hizo Nora en Figma. Tenemos una base, hemos utilizado un framework de maquetación que es UIKit para, bueno, lo utilizamos básicamente para los recursos que tiene de JavaScript, de animaciones, de transiciones y alguna cosa que nos da más y para tener el grillado trasero, pero tampoco lo utilizamos para mucha cosa más. Luego todos los componentes y las cosas que, que están definidas la utilizamos SAS y luego además el tema está localizado, es decir, como tiene que estar en dos idiomas, pues... En el momento que vayas a añadir, que esto nos pasa a todos, ¿eh? aunque sepamos que no se tienen que meter literales de textos en programación, vas con las prisas y lo haces. Pues en este caso, eh, lo te... hemos intentado, digo hemos intentado porque yo soy el primero que en las últimas semanas, como a sacar la web, ha habido cosas que las he metido a capón, pero como no ha salido la web en catalán, pues ya lo corregiré. También es una forma de ver que el desarrollo web no se acaba nunca, entonces... Eh... Lo importante es salir con algo, aunque esté más o menos eh, bien, pero salir. Vale, la parte del, del theme tiene un. Vamos a decir algo así un poco más especial, que es el, el widget inferior, que es contextual, que lo que te hace es que te controla. A ver si esto funciona. Oh, no quiere ir. Bueno, da igual. No pasa nada. Ahora ha ido igual. En la parte de arriba lo que hace es eh, comprobar si hay una, una meetup que se va a hacer. O sea, comprueba la fecha en la que tú estás mirando la web, mira la fecha de la próxima meetup y entonces si es una meetup próxima lo que te hace es decirte que hay una próxima meetup y te la destaca ahí. Es un widget que tú vas navegando por toda la web y te acompaña porque está en la zona inferior junto con el menú. En vez de utilizar el típico menú hamburguesa que está arriba a la derecha, ¿qué? Supongo que el día que se inventó eso, cuando los móviles eran pequeños, tenía sentido, pero a día de hoy, en los móviles que tenemos, ir con un dedo arriba a la derecha, se te tuerce el dedo. ¿vale? En cambio, si lo tienes abajo a la derecha, pues yo creo que todos llegamos más fácilmente. Pues Aprovechando que íbamos a utilizar ese tipo de menú, porque en principio Nora diseñó otro y habíamos acordado otro, pero una vez vas avanzando en, en el desarrollo de la web, habíamos pensado un menú con unos iconos, y decíamos, ¿y qué iconos ponemos? Porque... Tampoco tenemos tanto, tanto contenido en la web como para tener cuatro cosas a destacar en esa parte inferior. Pues lo que nos interesa que destacar de la web, que es lo que básicamente importa, es la última mitad, o la próxima mitad que se va a hacer, que es lo que más te interesa si, si tienes prisa de consultar la web o quieres saber si hay algo, algo nuevo programado, etcétera, etcétera, que lo puedas ver allá. Entonces, si hay una mitad próxima que se va a celebrar, te lo indica ya, una vez le haces clic y vas a ver esa meetup, ya te sale el botón contextual de apúntate en meetup y si esa meetup ha pasado, lo que te dice es, esta es la última meetup que hemos hecho. Si en ese transcurso, por ejemplo, hoy acabamos esta meetup, ya se verá que el botón es la última meetup. Si mañana, eh, por ejemplo, damos de alta la siguiente, de la que voy a hacer yo de copias de seguridad, ya saldrá aquí, ¿vale? Pero hasta que no salga, de mientras tienes esa... Información de la última meetup, bueno, pues y ahora tiene más sentido que nunca porque, como todo lo grabamos en vídeo y lo subimos a YouTube, que aunque lo subamos a YouTube también está subido en nuestra web, pues tiene más sentido que lo puedas venir a consultar aquí de forma rápida. Luego tengo toda la parte del framework propio, que esto también lo veremos ahora en, en la demo. Básicamente es para agilizar trabajo, ¿vale? Pues permite poner logos, permite rellenar toda la parte de la RGPD. Yo todas las funciones y las cosas que le hago de, de cambios de comportamiento a WordPress las tengo aplicadas en código, pero tienes opciones tú desde el framework de poder activar desactivar vale diferentes opciones, pues no sé, filtros que tiene WordPress de pérdida de calidad de imágenes, filtros que tiene WordPress de quitar las P's y, y párrafos y cosas así, pues también te lo hace, vale pero lo puedes activar y desactivar desde allá. Luego el plugin de funciones eh, a medida, que es todo lo que hemos necesitado para adecuar WordPress a nuestras necesidades, pues en este caso toda la declaración de los custom post types, toda la declaración de las taxonomías personalizadas, todos los campos personalizados y diferentes funciones que hemos ido necesitando para adecuar eh, la web a tanto a las necesidades como al diseño que teníamos pensado, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, una de las, de, de las opciones de este plugin personalizado, pues aquí vemos cómo podemos Tunear toda la parte del footer con los diferentes enlaces y las diferentes cosas que tengamos en la web. Al menos mi manera de pensar o mi manera de hacer es que si utilizas un gestor de contenidos, un CMS como Wordpress y programas cosas, es que nunca, no, no... O sea, los usuarios de la web nunca pueden depender de que el programador haga esto o haga lo otro. Actívame esto, desactivame. No, no. Tú tienes que tener una opción en tu administrador para activar o desactivar las cosas o cambiarlas, porque si no... Yo me quiero hacer panadero, me quiero morir mañana y no quiero que haya gente que se quede sin poder configurar cosas en su web. ¿vale? Es un trabajo extra, pero si hay algún problema, te queda más tranquilo. Aquí hay un poco una estructura del, por ejemplo, del plugin de, que, hemos, eh, que hemos desarrollado para, para todo el tema de la web. Y como vemos, hay un montonazo de cosas. Hay ficheros que te declaran. Los Custom Post Type, hay ficheros de los campos personalizados, hay ficheros de funcionalidades para cada cosa. Yo soy muy maniático con estas cosas y me gusta tenerlo todo muy ordenado. Si me, el día de mañana me cargo el Custom Post Type de Meetups, lo doy de baja, me cargo la carpeta de aquí, ya no tengo ningún registro de todo lo que he hecho de Meetups aquí, las funciones divididas por concepto, etcétera, etcétera. ¿vale? Tampoco voy a ahondar mucho porque... Ahora viene lo que es un poco más gracioso, que es la parte de la demo. Vale. Vale, pues aquí tenemos la web. Claro, no, no la hemos llegado a mostrar moviéndose. No. Vale, pues nada, ah, la vais a ver moviéndose. Eh, básicamente es un poco... Si nos vamos al diseño que había enseñado en al principio, pues... Salvo algunas cosas que hoy revisando me he dado cuenta y digo, ¿qué cojones pinta aquí un verde o qué cojones pinta aquí este color? Pero bueno, no es lo que pasa, luego no ya se cambia. No pero eso no pasa, no te preocupes. Si vemos la home, pues tenemos una parte de arriba en la que hace la presentación del, de la web como tal, vale, con esta creatividad así, la próxima meetup, una zona destacada para WordCamps o para los anuncios que queramos hacer, eh, una pequeña, como tres puntos destacados del, del grupo de Meetup, los, siguientes, o sea, los eventos anteriores, una franja aquí divisora y cómo colaborar, etcétera, etcétera. Veréis que hay cosas de aquí que no están aplicadas, que es lo que comentábamos. A futuros iremos añadiendo las diferentes cosas que, que vemos aquí. Si nos volvemos aquí a la web pues vemos que la cabecera la tenemos implementada, vemos que la zona de la última meetup, aunque sí que es verdad que en diseño, como decía, cambia, la funcionalidad, que es lo complejo, ya está hecho, es decir, yo cuando publico una nueva meetup se me va a actualizar aquí 100% sin tener que tocar nada, la parte de los destacados, los eventos anteriores, que ya lo está cogiendo correctamente, la divisora y el cómo colaborar. ¿vale? De la misma forma que si yo me vengo a eventos, me está destacando aquí el próximo evento y debajo me van saliendo los eventos que se han ido haciendo antes de forma ordenada por fecha, etcétera, etcétera. Además, etiquetados por temática. Aquí la idea, si revisamos el diseño muy rápidamente, es. es, es, es aquí. Tenemos aquí un filtro en el que el día de mañana, cuando lo, lo implementé, podrás seleccionar aquí la temática y la web lo que te hará será eh, filtrar las diferentes meetups por la temática que más te interese, ¿vale? Si yo me voy aquí a ver una meetup como tal, lo que me hace es, eh, en este caso es una meetup pasada, ya está el vídeo colgado en internet, por lo tanto aquí tenemos directamente el vídeo el eh, de YouTube tengo aquí un enlace, por si el vídeo ya está subido a WordPress en... Perdón, este me lleva a YouTube y hay uno... Pues igual es que me ido, se me ha ido la mano y he puesto aquí el de YouTube. ¿eh? Pero la, la idea es que si el vídeo está subido en WordPress TV, esté aquí añadido y luego también puedes ver Elemento Meetup, pues por lo típico de... Mmm... Me acuerdo que en esa Meetup hubo una persona que preguntó algo y me interesa o quiero repescar esto o lo que sea. Pues aquí tienes la opción de ir a ver... Es un poco tirarnos piedras en nuestro tejado porque los estamos sacando de nuestra web, pero bueno, como también utilizamos Meetup, pues ahí está. Luego tenemos el, o sea, básicamente la, la ficha del evento se conforma por la parte superior, que si no estuviera el vídeo estaría la imagen, el titular, la parte de la información, la hora, el idioma en el que se va a hacer la charla y luego la localización, que además puedes ver aquí eh, desplegando dónde está la localización en concreto el contenido de la charla como tal y aquí te van apareciendo las diferentes personas que han dado esa charla. Y luego además tenemos eventos relacionados, es decir, yo a esta charla le puedo relacionar otros eventos, luego veremos cómo, cómo, qué opciones tengo. Luego si me voy a ver alguna de las fichas de, de esta persona, pues aquí directamente veo cómo Nora ha dado todas estas charlas. Ha dado más, pero todavía no las hemos puesto todas. Eh, y de esta manera, pues si hay una charla que me haya gustado, que la haya dado una persona en concreto y me gusta cómo explica o lo que sea, pues al menos las tengo todas aquí recogidas y puedo ir viendo otras charlas que ha hecho. Claro, pensar que igual en vídeo no tenemos tantas, pero yo creo que hay dos o tres años tranquilamente de vídeos, ¿eh? aunque sea antes de pandemia también empezamos a hacer cosas de vídeo, por lo tanto se pueden repescar ahí cosas joyitas. ¿Qué más? Tenemos todo el listado de ponentes, que es un poco parecido a eventos, pero eh, en ponentes en el que pues, iremos aquí y veremos todas las personas que han ido dando charlas en la, en la WordCamp, eh, digo, en la, en la Meetup. Aquí se va ordenando de forma random, ¿vale? Para no dar prioridad a ninguno. Y luego además, si no me equivoco en el diseño, y ahí lo hicimos, en el que en el futuro se podrá ordenar por... No me acuerdo si era... Por temática de la que, lo que de la, de la persona... No me acuerdo, ¿eh? ahora tengo la duda. Y si no, directamente buscar, si te sabes el nombre. Porque claro, ahora hay los que nos ha dado tiempo de poner, que creo que nos fijamos poner todas las charlas de hasta 2021. Pues cuando estén todas añadidas, de hecho están, pero están en borrador porque se tienen que revisar. Eh, tú podrás claro, llegar a un momento que aquí tendrás un montón de personas. Entonces tú podrás añadir, buscar aquí, empezar a poner P y ya te pondrá todos los Pepes, ¿vale? Y si vamos rápidamente a mirar la parte interesante... Un segundo. Vale, como decía, tenemos... Eh, Voy a enseñar esto más rápido, porque al menos así lo veis. La parte del customizador. Sí. Un la, la además, para que se vea mejor? A ver si puedo, ¿eh? porque... No sé yo si me da mucha opción, ¿eh? pero puede ser. A ver... Pero es que se ve muy mal, ¿eh? Espera, voy a hacer otra cosa. Uy. No, esto no. Aquí. Y lo que voy a hacer es aquí ampliar. Ahora sí, ¿no? Bueno, tampoco es una maravilla, pero se ve algo mejor. Vale. Básicamente aquí lo que decía es la parte del, del el framework donde nosotros podemos establecer una serie de cosas que se van a aplicar a lo largo de la web, pues nombre comercial, email de contacto y luego tú puedes utilizar directamente estos shortcodes dentro de tu contenido y el valor que pongas aquí se te va a pasar a toda la web. La RGP de lo mismo, con los enlaces legales, etcétera, etcétera. Y lo interesante, por ejemplo, aquí hay una opción de activar notificaciones. Si yo habilito esto en la parte superior de la web, me va a salir una franja con notificaciones. Pues yo podría establecer una notificación programada de tal día a tal hora y tal día a tal hora, pues va a salir, no lo sé, algo que me invente, ¿no? Algo que queramos promocionar en esas fechas, etcétera, etcétera. La parte de las redes sociales, que se dan de alta aquí también. Opciones de tema, como añadir Google Fonts, cargar scripts en la cabecera, lo que queramos. Y aquí la opción de activar y desactivar opciones de WordPress. Por ejemplo, una opción que yo utilizo mucho es activar colores personalizados para los estados de los posts. Pues yo sé que todos los posts que sean programados están en un, con un fondo de color rosita. Luego, visualmente, cuando yo me voy aquí a ver el listado de todas las Meetups, sé que esta no está publicada. Bueno, son tonterías. Que yo las desarrollo en su día, las utilizo para todos los clientes y se pueden aprovechar. Pero ese fondo tiene un color, ¿vale? Hostia, es verdad, que no se ve nada. Sí. Sí. Vale. Y luego la otra parte que es el, lo mismo pero aplicado a funciones concretas de este proyecto y aquí tenemos todos los enlaces del footer. Si hubiera más opciones o más cosas concretas de este proyecto se podrían gobernar desde aquí pues, para activar o desactivar lo que necesitemos. Lo importante, nos vamos a las meetups. Aquí tenemos todas las meetups eh, añadidas y las que están en borrador que tienen que verse en rosita pero no lo veis porque parece que en la pantalla los colores nos está haciendo nos está haciendo la jugada, pero bueno, creerme que se ve en rosita, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy aquí a la home, espera que se ve con zoom, vemos que la última meetup destacada me pone eh, nueva localización, nueva temporada. Si yo me vengo aquí y habilito esta y la paso de borrador a pública, cuando venga aquí ya tengo todo cambiado, ¿vale? Nueva temporada, nueva web y ya tengo publicada la Meetup y ya tengo toda la información. Como no está subida la, la, el vídeo, solo hay una imagen aquí añadida y no me salen ninguno de los dos links que hemos visto antes aquí. ¿vale? Pero para que sea más fácil de ver, lo que voy a hacer es crear una localización nueva. Esto es una web que tengo en mi ordenador, por lo tanto puedo hacer barbaridades, que no va a pasar nada. Podría crear una ubicación nueva, pero voy a utilizar una de las que hay, ¿eh? pero para que lo veáis, yo puedo crear el nombre de la ubicación, un Slack, esto WordPress lo utiliza, lo necesita de base, no nos lo podemos saltar pero esta información nos va a dar igual porque luego no se va a indexar ni se va a hacer nada con estas localizaciones, solo lo utilizamos a nivel interno. Una descripción de la localización, la calle, el código postal y la provincia, la localización en Google Maps y luego por ejemplo alguna anotación que queramos añadirle. Pues Por ejemplo, para aquí para Beta House una de las anotaciones sería si llegas más tarde de las 7 y media a 8 menos cuarto te vas a encontrar la persiana bajada. Yo esta anotación la añado aquí y en todas las meetups que asocia esta localización veré esa, esa nota y ya sabré lo que me voy a encontrar. O no, porque como no leemos, no lo vamos a leer. Pero bueno, al menos la información está La buena voluntad está. ¿vale? Luego, tenemos aquí toda la parte de las temáticas. Yo puedo dar de alta diferentes temáticas para eh, etiquetar las diferentes meetups con esas temáticas y les puedo asociar un color, que aquí también se ve un poco con el antonismo pero se ve, que es lo que si vemos aquí los eventos, cada uno va etiquetado con una temática y un color, que en el futuro la gracia será poder filtrar por las diferentes temáticas para que tengamos las mitas filtradas. Yo me voy a ir aquí, voy a añadir una nueva mita que la tengo por aquí preparada. Vamos a ver aquí, ¿qué va a ser esta. Espérate que no me acuerdo del nombre que le he puesto. A esta de aquí, como es un buen perrito, usando WordPress. Le vamos a poner una descripción. Vamos a coger esto. Aquí. Aquí en este caso yo estoy añadiendo párrafos, pero tengo Gutenberg, es decir, podré añadir todo lo que necesitara. Tampoco nos podemos flipar porque la idea es que todas las meetups más o menos sean parecidas y no hagamos aquí locuras en el contenido, pero teniendo Gutenberg lo podría hacer. Y luego aquí tengo toda la información parametrizada que es lo que me interesa. Yo durante la charla eh, o quien de la charla va a ir recomendando enlaces, va a ir recomendando cosas, yo las puedo ir añadiendo por aquí y en el momento que se acabe la charla y lo guarde todos esos links y todas esas cosas ya estarán actualizadas en nuestra web. Así os eh, tenéis que evitar de hacer fotos y tener que tomar notas porque lo vais a tener todo. Aparte que como se graban en vídeo, pues lo tenéis. Cuando se acabe la charla y la persona que la dé nos pase la presentación, pues la subiremos aquí y también se podrá consultar en, en, en la ficha de la, de la Meetup como tal. Aquí tenemos para añadir la imagen, le voy a decir que quiero añadir la imagen. Y la voy a buscar por aquí. De hecho, yo ya me he adelantado y las tenía a dar de alta, pero creo que le cambió el nombre y las voy a volver a dar. ¿Vale? Le voy a tirar aquí la, la cabecera y veo aquí la imagen de la charla. Aquí le, te, le podría asociar a la persona que va a dar la charla, pero como no, todavía no tengo al perro dado de alta, ah, lo veremos cómo se hace. Eh, le puedes establecer el nivel de la charla. Tenemos básico, intermedio y avanzado. Le puedes establecer la temática de la charla. Todas las temáticas que hemos visto antes que se han dado de alta. Pues esta, por ejemplo, sería básicos de WordPress. Tampoco le podemos pedir demasiado al perro. La fecha de la Meetup, pues, por ejemplo, para el mes que viene. ¿Vale? La hora de la Meetup, que ya viene preestablecida a las 7. Porque ¿para qué vamos a estar marcando las 7 si siempre las hacemos a las 7? La URL de Meetup.com. Pues voy a poner aquí esto mismo y voy a coger esta URL mismo más que nada para tener algo ¿eh? el idioma de la meetup si es en castellano si es en catalán faltaría añadir aquí el inglés aunque me parece que tenemos pocas en inglés, sí, en inglés. Sí. y luego la ubicación de la meetup y en este caso pues vamos a utilizar la misma que estamos haciendo aquí que es ventajas Barcelona cuando la meetup esté subida a YouTube yo aquí podría añadirle el código de embebido de YouTube la url del vídeo de WordPress TV cuando lo esté añadido y luego yo aquí puedo eh, relacionar esta Meetup con otras. Le puedo decir que lo haga de forma automática y aquí ya me lo dice, aparecerán las, última, las cuatro últimas Meetups del listado de Meetups exceptuando de este listado, esta propia. La puedo filtrar por temática entonces lo que me va a coger es la temática que yo le he establecido, o sea, básicos de WordPress, y él me va a recomendar otras meetups que tengan esta misma temática, o si no, de forma manual. Aquí me están listadas todas las meetups, yo puedo ir seleccionando las que quiera, por ejemplo, esta, esta y esta. Y entonces esta charla, yo creo que estas otras charlas tienen bastante que ver con, con, con esta en concreto. Y un campo de notas. Este campo lo habilité porque como al principio he dicho que pasamos todos los datos con un Excel, había datos que no me cuadraban con ninguno de estos campos y dije yo, mételo en notas y cuando vayas a editar las, estas meetups anteriores, si te falta alguna cosa o lo que sea, lo consultas aquí, copias, pegas y lo mueves a su campo correspondiente. Vale, pues le vamos a decir que la queremos publicar y si yo me voy aquí a eventos, ya tengo al PRT dando charla. Vale ¿Qué pasa? Que ahora falta irnos a la parte de eh, ponentes y dar de alta a, en este caso, el perro. Añadimos uno nuevo. antes se puede también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como para poderlo asociar y que te haga la asociación bidireccional, tienes que refrescar, prefiero hacerlo separado y así se ve más claro. El cargo, pues es perro guapo, ya, si ya, te, si ya te lo está diciendo, ¿para qué se lo vas a cambiar? Añadimos la imagen, me pide una biografía, pues vamos a copiar de aquí, y si tuviera redes sociales, pues redes sociales, por ejemplo, vamos a hacer ver que el perro tiene Twitter, igual Twitter haría mejor que algunos, ¿eh? Y si ha dado Meetups, en este caso, aquí yo no le voy a tocar nada porque luego me voy a ir a... Bueno, no sí claro, si sí, ya la tenemos dada de alta. Eh, le he puesto perro o perrete. Perrete, ¿no? A perrito, eso. Pues como es un buen perrito, usando WordPress. Le digo de publicar. Ya tengo al perro dado de alta y si me vengo aquí a la Meetup... Veo que tengo toda la información que hemos añadido, el horario, el sitio, el idioma, etcétera, etcétera, y al perrete asociado a esta charla. Y las tres charlas, estas que hemos visto, que hemos creído nosotros buscando a mano, que, que pueden estar relacionadas con esta que hemos visto. ¿vale? Y todo esto de la misma forma que lo podemos ver en el móvil, se puede navegar y acceder perfectamente desde... O sea, lo hemos visto en el navegador, se puede hacer lo mismo desde el móvil, va exactamente todo igual, ¿vale? Aquí vemos el widget este que hemos visto de la próxima Meetup. Como he puesto una fecha futura, él ya me está diciendo que me registra aquí en Meetup, me va a ir a, uno, a una URL chunga porque yo he pillado la home de Meetup, o sea que no, no me puedo registrar para ver la charla del perro. Pero bueno, el botón está ahí. ¿Vale? Y aquí tenemos eh, las diferentes opciones de la web, los eventos, los ponentes, organización, patrocinios, etcétera, etcétera. ¿Dónde era en organización, ¿no? Que había puesto el mensaje. Ya lo vamos a ver por aquí. Claro, como organización no la tenemos hecha, me he dado la libertad de decir que la, una web es como la Sagrada Familia, que es que nunca está acabada y siempre está en continua mejora, ¿vale? Bueno, esto hoy estaba poético, esta mañana y he puesto eso. Y más o menos ya está. No sé si queréis ver alguna cosa más. Si queréis aprovechar alguna duda concreta que tengáis y la vemos aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pásale el micro, conti, por favor. Eh, comentabais que, que los repositorios donde lo tenéis todo son privados, lo tenéis en GitHub. Si quisiéramos alguno colaborar, es decir, echaros una mano para alguna sección. ¿Se podría? O... Se podría publicar, sí. Tampoco hay nada. No hay secretos de Estado, ¿vale? No, no o sea, no. Se podría hacer, sí, sí. Vale, eso, eso es la curiosidad sobre eso. Hola, una. Bueno, que todo, gracias por toda la exposición que estáis dando. Es increíble. Eh... Yo creo que estoy en un nivel medio, estoy avanzado, pero me anima a seguir aprendiendo. <risa> eh, ¿Cómo haces con el posicionamiento cuando estás abriendo un evento? He visto el plugin que se está utilizando, pero ¿cómo se rellena? ¿Cómo, cómo se trabajaría eso? ¿El posicionamiento? ¿Qué te refieres? Perdona, el, el, lo del SEO, ¿no? Cuando se está creando un evento, vale. ¿cómo, ¿cómo se aquí, lo Aquí lo ideal sería, lo ideal, ¿eh? Que nosotros aquí estamos utilizando RandMath. Entonces, a RandMath le tendríamos que decir que eh, cada tipo de dato nuevo que demos de alta dentro del tipo de contenido de Meetup tenga un esquema que se le llama pues sería esquema evento, y si no lo coge de forma automática, lo suyo sería marcarle de esos campos que hemos puesto, la fecha, el sitio, no sé qué, no sé cuánto, claro, esto se tiene que hacer a, ma a mano, le marcaríamos toda esa información, claro, la ventaja que, que tenemos es que, como todos los datos, habéis visto que los estamos poniendo individualizados, yo luego puedo hacer esa adaptación, o sea, son cinco minutos hacerlo, pero claro, la única pega es que tengo que saber hacerlo, pero es muy fácil y aparte con que lo haga una vez ya me lo vaya a tener en toda, en toda la web hecho, o sea tendría que coger cada campo de esos que hemos visto que yo he rellenado para dar de alta a la charla del perro y decirle a qué corresponde con el tipo de dato evento de esquema y eso le ayudaría a Google cuando tenga su, la web indexada si además ve que tú tienes eh, datos susceptibles de evento pues puede ser que cuando veas la web en el listado te salgan las tarjetitas de evento eh, ahí. con eso hay que tener cuidado porque a Google lo que le interesa es que tú le metaetiquetes toda la información de tu web, pero como te pasas de metaetiquetar nadie va a entrar a tu web porque si ya ve según qué información hay en el listado, para qué va a entrar a consultarla entonces ahí hay que tener hay que tener cuidado Depende un poco de lo que quieras. Nosotros, en Nuestro caso es un proyecto sin ánimo de lucro. Entonces, a mí tener más visitas o menos, me da igual. Yo lo que quiero es que venga gente a, a los eventos y crear comunidad. Por lo tanto, es buen, con buena pregunta y aparte nos das más faena que es tener que et -meta etiquetar los datos de, la, de las meetups. <risa> Hay gente que se vaya. ¿eh? <risa> ¿Más preguntas? Vale, pues nos vamos a comer.